pagamos nosotros, ¿eh? Con esta esta policial? ¡Madre mía! ¿Luego están robando en todas partes? Están robando en todas partes. Madre mía, sí, parece que es de verdad, eh. 14 furgones por dos. ¿Cuánta gente hay reunida 14 furgones? ¡Madre mía, de verdad, ¿eh? <risa> no, Rendo, es que es que tengo es que, poca batería, creo que no está aquí. ¿eh? La policía partida a partir de las 8 comenzaron a que no se ahí. es un pintor con una cara tapada. Estamos hablando de unas personas, no es una, no es una ejecución hipotecaria, sino que es un litigio por un, por un tema de, de renda baja, ¿no? de unos contratos de estos bueno, eh, prorrogables, ¿no? Contrato, eh, prórroga forzosa que se llama, ¿no? Y en principio fueron al. al, al al jugado primera instancia de, de Barcelona y les dieron la razón. Después el propietario, que es el propietario de todo, la, de todo el bloque, tiene 14 viviendas. Sí. Tiene 14 viviendas, recurrió al, a la audiencia provincial y finalmente les dieron la razón. Y bueno, claro, ellos llevan 26 años viviendo aquí y están, pues bueno, como supongo que vosotros os sentiríais si lleváis toda la vida viviendo en vuestra casa y, y os echan fuera, ¿no? verdaderamente increíble porque una cosa es la legalidad pero otra cosa es la justicia ¿no? y aquí no hay ningún tipo de justicia que valga en echar la gente a la calle Que, bueno, una de las cosas que ha pasado también es que a los medios en el momento del desalojo no, han dejado, no los han dejado situarse en primera línea, que pudieron ver lo que estaba pasando. ¿no? Y, y bueno, una vez arriba, pues estábamos, no sabían, sabían, estaban intentando hablando a ver cómo podían subir por allí, los pues veíamos que señalaban y tal, hasta que en un momento hemos venido rápidamente aquí porque ya habían puesto la escalera nada, se han, han subido, han, se han forcejeado, han reducido bueno, de forma bastante brutal a, a Verónica, ¿no? Y yo esto lo he visto, ¿no? Y después por el, el otro lado han subido, eso estaba en, este, en la sala, no lo he visto cómo ha sido, ¿no? una demostración de fuerza, compartir com las ganas, de sabor de ayudar y en tratar de, I hem de tractar utilizar eso para estimular -nos. Porque si no, vull dir, una vergüenza. Y la señora dice, es que porque soy negra, y dice, no, no señora, es porque es pobre. Sí. que lo habéis grabado. Sacarlo por la tele, por lo menos, eh. Hay que meterse a saco en los pisos vacíos, coño. Pero si es que no hay ningún país duro para que tenga tantos pisos vacíos como este. Es una puta